¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, la antigua Grecia te espera Juega gratis al galardonado juego de Assassin's Creed Odyssey este fin de semana Aquí lo tenéis en la tienda de Ubisoft, os metéis Y fin de semana gratis para jugar, lo podéis probar Y nada, eh, simplemente disfrutar de él Sed felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Fin de semana! Joder, ¡Qué menudo fin de semana! Si es que no me da la vida, no, no, no llego.